y listos para ya una de sus últimas clases de la especialización. y Hoy vamos, en, entonces vamos a comenzar a terminar este tema de, de neuromitos. ¿Listo? Entonces, para ver un poquito lo que, lo que se sabe y lo que se dice en la literatura sobre algunos de los neuromitos. Ya hemos hablado sobre qué son los neuromitos, ¿cierto? Vimos más o menos cómo se conciben los neuromitos. Vimos... Eh, hay que tener en cuenta que no, no tenemos que tener esta tela en ciencia, no la ciencia no funciona como eh, blanco o negro, ¿no? Que, como que la información es verdadera o falsa, nosotros en ciencia siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que de ese, de ese tipo de teorías, creencias que tienen las personas o los científicos o los libros y demás, eh, ...tiene evidencia, es consistente, es congruente... ...o definitivamente no es consistente con las, entre ellas, entre las teorías... ...o hay teorías que explican mejor los fenómenos... ...o hay teorías que tienen mayor alcance... ...o hay teorías que tienen más eh, evidencias para soportarlas, ¿no? Entonces no, no lo tomen como que eh, lo que es mito es completamente falso... ...sino que lo que es mito es... Eh, ...hay que tenerlo con cuidado porque puede ser eh, conocimiento sensible de ser eh, analizado, reemplazado, depurado o eliminado incluso. ¿sí? Entonces vimos cuál es el problema de usar algunos mitos y, no, y, y del uso que se hacen de algunos mitos, principalmente en ámbitos eh, comerciales, como alguna, algunos de ustedes ya lo había dicho, y es que eh, esto en realidad no es solo que las personas pierdan dinero, sino que le puede hacer daño y dañarle el desarrollo a, a, a muchas personas, ¿no? Incluso puede llevar a personas a, a, a suicidios, por lo que hablamos ayer. Uno de los neuromitos que más se ha difundido, pero que ya yo creo que a estas alturas del camino la mayor parte eh, de, de, de, de la gente, pues en, en, en, en especial en ámbitos académicos, sabe que no tiene sentido, es el de el porcentaje del cerebro, ¿no? O sea, ni usamos ni el 10, ni el 20, ni el 30, ¿sí? Y tampoco nada por el estilo como que si nos entrenamos o que, o que hay un porcentaje oculto o que de, de, hay una técnica o un medicamento una droga que, que, va a des, que, que va a desbloquear lo que esté oculto. ¿sí? Eso no, no, no se sostiene en este momento. Ni tiene nada de relación como, con lo que hemos visto del desarrollo humano. Recuerden todo lo que vimos de desarrollo humano. ¿sí? O sea, el desarrollo no, es de, no funciona de esa forma, ni la educación funciona de esa forma, y los fármacos o medicamentos, o, o, o psicotrópicos, o trópicos, lo que sea, no trópicos no, fun no funcionan de esa forma tampoco, ¿listo? Entonces es algo claro, es algo muy provocativo, es algo muy de ciencia ficción, de libros, de novelas, de películas, pero hasta ahí, hasta ahí está bien, ¿sí? Eh, por otro lado... Y ese tiene que ver con este del, del, del porcentaje oculto, ¿no? Y es el de los potenciadores cerebrales, los, los, los, no trópicos, los como que hay técnicas, drogas o algo así por el estilo que podrías hacerle desarrollar a uno abruptamente algún tipo de conocimiento, habilidad o algo así. Todos soñamos con la pastilla que nos amplíe la atención, la memoria, que nos haga aprender idi idiomas, que conectarse como en Matrix a un computador y que inmediatamente uno sepa confuso, salsa o algo así. Y no, eso no funciona tan fácilmente. ¿Sí? Todo aprendizaje requiere tiempo, todo aprendizaje, bueno, depende de lo que se esté aprendiendo y, y, y los caminos del aprendizaje, ¿no? Recuerden que, hay, que, que cuando hablamos de aprendizaje hablamos desde cosas tan simples como la habituación a cosas tan complejas como eh, dominar un idioma, ¿sí? Entonces... Eh, cualquier habilidad, en lugar de aprendizaje, entonces, hablemos de habilidades o competencias, ser competente en cualquier tipo de ámbito social requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere plasticidad cerebral, requiere eh, entrenamiento, ¿sí? requiere conocimientos motores, verbales, memoria, o sea, requiere una gran cantidad de cosas. ¿no? Y, y requiere relaciones sociales, ni siquiera depende de uno mismo, depende de, de con quién lo aprendió, dónde lo aprendió, el momento en que lo aprendió, la edad. Un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto de los potenciadores cerebrales sí hay que tomarlo con cuidado, eh, porque hay eh, fármatron, hay una cantidad de medicamentos, ritalina, eh, ¿sí? que se consumen como doping cognitivo, eh, anfetamina, cocaína, hasta cannabis, cafeína, ¿sí? principalmente los psicoestimulantes, los psicoestimulantes en, en, en su mayoría. O sea, todo esto, todo, la cafeína, la ritalina, la anfetamina, la cocaína, no es que mejoren ninguna de tus habilidades mentales. Lo que hacen es alterar la fisiología de tu cerebro y cambiar cómo estás funcionando. Y eso puede, así como puede hacer que tal vez estés más despierto, te puede poner más ansioso, ¿no? Entonces tú no estás ganando ninguna habilidad, simplemente estás cambiando cómo funcionas no estás ganando la habilidad de controlar, de, de atender mejor, estás, estás simplemente cambiando los sí. procesos fisiológicos que soportan la atención y de tal forma que eh, puedes estar más despierto, no necesariamente más atento y, eh, también, y, y, y, y así relacionado. Te, eh, eh, pueden venir cosas como problemas de ansiedad, problemas de, de estreñimiento, de, bueno, fisiológicos, un paro cardíaco, etcétera, ¿no? Entonces, con estos los potenciadores cerebrales, y, y aquí podemos meter algunos, muchos de los psicofármacos, especial psicofármacos que se dan durante la niñez, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Yo creo que por ahí en el canal de YouTube tengo un, video, un par de videos sobre psicofarmacología en la infancia, sobre todo esto del, de, la, de, lo, de los medicamentos que se utilizan para niños, en tratamientos psiquiátricos y demás, eh, que pues tal vez les interese, ¿no? A los que trabajan como en ámbitos clínicos, o a los que quieran saber un poco más sobre esto, ¿sí? De la misma forma, no hay medicamentos que curen enfermedades mentales, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eh, las enfermedades mentales no son como las enfermedades físicas. Uno, pues, se puede tomar una, una pastilla para la fiebre, pero no se puede tomar una pastilla para la tensión. No, es, es, es, es muy diferente, que la atención es una habilidad que se desarrolla con esfuerzo, con entrenamiento, con sí, y no es un estado eh, funcional del cerebro. Y Que ese es uno de los problemas grandes de la psico de la neuropsicología en, la, en muchos ámbitos, ¿no? que, que reducen los procesos psicológicos a estados funcionales del cerebro, y eso no es así de sencillo. O sea, yo no puedo decir, atención es igual que actividad de la corteza prefrontal, no, eso no es, no es tan simple. Ni las personas que tienen mejor, mayor actividad de la corteza prefrontal, eh, dorsolateral y, y, y, dorso, y parietal inferior tienen mejores procesos de atención voluntaria. Tampoco es cierto. Ni todas las personas que tengan hipofunción prefrontal van a tener problemas atencionales. Entonces, esos son algunos de los, de, de, de, de, de, de los errores del discurso eh, que muchas veces se, se, se filtran en, psico, en neuropsicología y en psicología y en neurociencias, ¿no? Y es tratar de hacer generalizaciones a partir de casos de laboratorio, donde cuando vemos en las personas en la vida real, esto es muchísimo más complejo y ni siquiera depende solo del funcionamiento del cerebro. También depende del funcionamiento del intestino, del funcionamiento de los músculos, el funcionamiento, el, lo que está pasando con la profesora, con el niño, con la familia, que va mucho más allá de la corteza prefrontal del lateral Por lo tanto, ni siquiera mejorar la atención implica mejorar la conectividad del eh, Jessica, profe, entonces los niños que están diagnosticados con déficit de atención que ya están medicados, ¿qué es, pues, que genera ese medicamento o reduce o Pero suprime? Yo creo, yo, yo creo que es bueno que ustedes se revisen los, los, lo, eh, lo que vieron en el módulo de TDAH, se lo vieron todos, ¿cierto? Primero. Cuando estamos hablando de TDAH no, no estamos hablando de una sola cosa, estamos hablando por lo menos de cinco perfiles diferentes. ¿sí? Estamos hablando de por lo menos cinco grupos de personas muy diferentes, aquellos que tienen una, una, una, una deficiencia de activación, aquellos que tienen una deficiencia de control atencional, aquellos que tienen una, una, un, un problema de, de control motor, aquellos que tienen problemas de control conductual, aquellos que tienen problemas de orientación o de foco atencional. ¿sí? Y hay por lo menos cinco familias desde neurociencias bien claras, que incluso va más allá de las tres familias típicas y que eso ya te toca cambiarlo del, del, de, de, de los manuales diagnósticos, ¿no? De, de inatento combinado y, y, y, y, y, y hiperactivo, ¿sí? Porque en realidad cuando vemos qué es la atención es algo muchísimo más complejo que, es, que, que atender y controlar los movimientos y cuando vemos los déficits que muestran los niños son muy variados. En ese sentido, eh, ¿Qué hacen los, los, los psicostimulantes? Eh, activan básicamente las, las, las catecolaminas. ¿sí? Y recuerda las vías de distribución de noradrenalina y de dopamina, que son las principales catecolaminas. Que eso lo debieron ver en el primer módulo, hace más o menos un año. Y en, el, y en ese momento, pues se explica muy claro que la dopamina tiene tres vías de distribución: la mesolímica, mesocortical y negroestriada, y, y, y, y, y, y que a partir de eso, eh, el, esto, estos psicoestimulantes tienen muchísimas funciones dis, dis, dispersas. Si, yo, si, no, si quieren repasar, yo creo que hay también por ahí un par de videos en el canal sobre TDAH, sobre qué y sobre qué hacen todos los fármacos del TDAH. Entonces, en últimas, esos fármacos no sirven para, por ejemplo, si el problema es de inhibición de impulsos, pues no sirve para nada dar un psicoestimulante. ¿sí? Si el problema es proprioceptivo, o sea, por lo general cuando las personas tienen problemas para focalizar, para cambiar el foco atencional y que necesitan estimulación permanente, eh, esos problemas coinciden, eh, ahí, ahí no hay fármaco que te sirva, ¿sí? ahí necesitas más. Terapias como las que vieron integración, de control motor de, y, y, y, de, y de control del foco atencional voluntario. O si sea, el problema es de inatención como tal, ¿sí? eh, tal vez el psicofármaco sirva al mejorar la actividad de la corteza prefrontal, pero no es suficiente, necesitas entrenar a las personas en control atencional voluntario. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eh, eh, lo, lo, eh, el problema de muchas de estas categorías diagnósticas es que eh, tí, eh, son mucho más complejas que, que lo que se presentan y la medicación no es tan simple, y, o sea, sino que depende para, cada, para, para la evaluación neuropsicológica. Por eso es tan importante tener un perfil neuropsicológico claro, ¿no? No un diagnóstico. El diagnóstico lo de menos. El diagnóstico ni siquiera uno debería mirarlo. Uno lo que tiene que mirar es qué, cómo está funcionando la persona porque para no entrar en estereotipos. Entonces, de dejar de decir los niños que sufren de TDAH o tienen TDAH, sino decir Pepito Pérez, que tiene este nivel de, eh, no sé, atención focalizada, atención, eh, pro, eh, eh, control motor, control atencional, ta, ta, ta, de acuerdo al perfil neuropsicológico. ¿Vale, Jessica? Sí, profe, gracias. Listo. Eh, bien, otro de los mitos es el de cerebro derecho izquierdo, ¿no? Entonces, el de cerebro derecho izquierdo, eh, eh, me dejaste pensando. Yo les recomiendo, si tienen dudas de eso de psicoma, psicofarmacología, vean los videos de psicofarmacología, ¿vale? Porque ahí también se habla, por ejemplo, de, de, de los problemas con la administración de, de, de, de ansiolíticos, que no son ansiolíticos sino sedantes, de antidepresivos, que tienen otras vías de distribución. ¿Listo? Bien. Eh, Cerebro derecho y cerebro izquierdo, entonces, esos de los grandes mitos que parte de, de muchos de los experimentos o trabajos con pacientes con daño cerebral, pacientes con, con, miso, con misurotomía, que les cortaron el cuerpo calloso, o sedación con, eh, con eh, desdeguada, que se sea uno de los hemisferios para hacer neurocirugía, eh, y entonces lleva, eh, ha llevado a esa, a esa posición. Eh, entonces, hay algo cierto. ¿Qué, qué, es la, ¿Qué es lo cierto? Y es que en la mayoría de las personas occidentales eh, alfabetizadas eh, se presenta una eh, especialización en el hemisferio izquierdo en los componentes fonoarticulatorios y gramaticales del lenguaje, principalmente los que tienen que ver con segmentación temporal, ¿sí?, eso no quiere, el lenguaje es mucho más que eso, el lenguaje implica prosodia, implica semántica, implica interpretación, implica adaptación al discurso, al, al contexto, habilidades eh, socioemocionales hay en el lenguaje. Entonces, cuando no podemos decir que el, que el hemisferio izquierdo es lingüístico en algo tan complejo y cuando las personas hablan, como estamos hablando en este momento, interactuando, comunicándonos, no se está activando solamente neuronas del hemisferio izquierdo. Ni siquiera hay mayor activación del hemisferio izquierdo, ni siquiera, o sea, la, la activación es tan rápida en milisegundos y tan coordinada y cooperativa de forma casi que global, holística, en, en todo el cerebro, que no puedo decir que haya un área de lenguaje y no puedo decir que haya un área específica a, eh, que esté ubicada en alguno de los hemisferios. ¿sí? Lo mismo para las funciones complejas. Es, lo que vemos es esto en esos casos muy raros donde se daña el cerebro, donde acortan el, el, el cuerpo calloso, ¿sí? pero en la vida real, en, un, en una situación cotidiana, no tenemos distribución de funciones entre hemisferios, sino tenemos una cooperación entre hemisferios, ¿sí? Eh... Y, y, y algo que yo les voy a tratar de proponer, no sé, a, a ver si ustedes me lo compran, y es que en últimas ni siquiera las funciones están ubicadas dentro de la cabeza, ni siquiera están ubicadas en el cerebro, están entre personas, están en lo que hacemos en el mundo cotidiano. El cerebro simplemente es un órgano que permite que, eh, que, que sea que se necesario y, se, y facilita esas funciones, pero la función ni siquiera es intrapsíquica, es interpsíquica. ¿sí? Eso después se los explico bien, a ver si funciona, ¿no? Eh, hay muchos riesgos de esa postura de, de, de, de, de, de la lateralidad, ¿sí? entonces este tipo de dibujitos donde le ponen que el hemisferio izquierdo es lógico, análisis, o sea, en cualquiera de este tipo de tareas necesitamos ambos hemisferios, de cualquiera de los dos lados, entonces no es así de simple. Eh, y, y de ahí vienen pues este tipo de, de textos y de, de posturas que, que son bastante incorrectas, esto ni siquiera es una o sea, es una mala interpretación que llega a ser algo ampliamente eh, incorrecto a la luz de lo que sabemos sobre el funcionamiento del cerebro ¿sí? entonces entrena tu hemisferio izquierdo entrena tu hemisferio derecho, yo sé que esta vaina es super vendedor, y que tú puedes montarte un, un programa para padres basados en el hemisferio derecho y que muchos padres te lo van a comprar y te vas a tapar de plata pero pues creo que no es ético, ¿no? Eh, hora de girar hacia el hemisferio izquierdo, este tipo de cosas en español, por ejemplo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que, porque uno, le, uno uno, muchas veces en pregrado cree que todo lo que esté escrito en libros es serio y no, cualquier persona escribe un libro, ¿no? Charla, charla con el hemisferio derecho, estimulación del hemisferio derecho, ¿no? Entonces acá, estimulación, hemisferio derecho, eh, y, y esto me imagino que esto, fue, este libro es súper vendedor. Sí, este es cómo estimular el hemisferio derecho. ¿Sí? Además esa palabrita estimular que a ratos es bien difícil de saber a qué se refieren con estimular. Yo no sé muchas veces estimular es que quieren meterle un cable y estimular el cerebro o quieren presentar un estímulo o quieren entrenar, sí, porque muchas personas lo que hacen es mostrar estímulos y eso pues no tiene, eso no es rehabilitar eso no es educar eso no es nada, sí, o sea en realidad creo que estimular es una palabra que se usa demasiado en neuropsicología y principalmente en neuropsicología escolar que, y, y no sabemos mucho a qué nos estamos refiriendo con estimular. Yo preferiría usar, y siempre uso la palabra y cuando enseño neuropsicología siempre les digo, digan entrenar, ¿sí? O ejercitar, o cualquier otro tipo de cosas, la, la palabra técnica es entrenar, ni siquiera en inglés es estimular y es una palabra eh, usada en neuropsicología. Entonces, yo no sé por qué acá en español lo usamos tanto. Y de eso está toda la publicidad y todo, y todo lo que se dice en ámbitos educativos. Cosas como esta, ¿sí? que entonces que el hemisferio izquierdo desarrolla el IQ, mientras que el derecho desarrolla el EQ y entonces ahí uno saca una pistola y se pega un tiro, ¿cómo van a decir este tipo de vainas? ¿Sí? Y esto, pues, esto lo saqué de una página eh, eh, que parece que es bastante eh, eh, prestigiosa, que vende cursos de inteligencia emocional para líderes. Y, y por lo que puede ver, hay miles de personas o millones de personas inscritas a, es, a los cursos de esta página, ¿sí? Y esto es lo, lo, uno de los fundamentos teóricos de esta página, ¿no? Entonces, muchas personas, empresarios, líderes, personas que tienen problemas emocionales, compran ese tipo de cosas, ¿sí? Porque les van a entrenar su hemisferio eh, de derecho, porque el Dalai Lama tiene un hemisferio derecho más grande y más entrenado, y por eso puede controlar mejor sus emociones. Y entonces ahí uno dice, apague y vámonos, ¿sí? Eh, este tipo de cosas ¿no? una entonces lo, son evidencias que muestran que en real no, no, no, no deberíamos hacer esas afirmaciones que separen las funciones del hemisferio derecho e izquierdo ¿eh? que en realidad hay una conexión real muy fuerte no lo de hemisferio tre, triuno que en realidad no, no, el cerebro no es una cebolla, no funciona por partes y no son gajos que estén integrados entonces el cerebro no es ni una cebolla ni una alcachofa Sí, este ese es el artículo que les, copié ayer, que les compartí ayer. ¿sí? No hay que distorsionar las teorías evolutivas en las que probablemente algunos tipos de eh, anfibios desarrollaron o de peces o ¿sí? estructuras cerebrales, porque en nosotros, en realidad, no, no, o sea, nosotros no tenemos las estructuras de los peces, ni de los reptiles, ni de los mamíferos primitivos. ¿sí? Tenemos estructuras de seres humanos y ya, y para de contar. ¿sí? Es, es una distorsión muy grande de lo que es la evolución y de cómo, eh, y de lo que es el neurodesarrollo y el funcionamiento real. Entonces, estos son los modelos cerrados. Lineales, ¿sí? Lo de los fármacos, ¿sí? Como, la, como, como el alcohol, como el cigarrillo. Entonces, hay una gran cantidad de... E información imprecisa sobre lo que hacen las drogas, y por lo tanto, y eso muchas veces lo que promueve es eh, las conductas no saludables y abusivas de, de sustancias psicoactivas. Hay que pensar, eh, hay, hay, una, hay un pensamiento facilista y es pensar que todas las drogas funcionan de la misma forma, y no es cierto, entonces uno dice, pero entonces, ¿por qué, qué le hacen las drogas al cerebro? Pues le hacen mil cosas, depende de la droga. ¿sí? ¿Qué le hacen los fármacos que.? Pues, eh, como que cuando se trata de tal cosa del cerebro, depende del fármaco y el mecanismo de acción. Lo mejor es estudiar cada fármaco por aparte para entender qué está haciendo, ¿no? Por eso es tan importante esa primera, eh, ese primer mes de clase para la especialización que es el de las bases neurobiológicas del comportamiento, ¿sí? Porque con eso ustedes pueden interpretar qué es lo que hace cualquier fármaco en el cerebro. Si saben sobre neurotransmisores, receptores, mecanismos de acción... Sí, eh, transportadores, eh, agonistas, antagonistas, etcétera. Eh, algunas cosas que en realidad eh, eh, debemos, son mitos que hay que comenzar a pensar y, y, y a replantear en la sociedad, y es, primero es que la marihuana es muy adictiva, Sí, entonces no me dan el cuento de que es natural y que por eso no es adictiva y que entonces es medicinal la, la, la marihuana no es medicinal, lo que es medicinal son componentes o extractos que se pueden obtener del cannabis pero fumar marihuana no es saludable ¿sí? el, el consumo recurrente de, de, de, de, de, de, de cualquier tipo de sustancias de estas adictivas pues va a dañar el cerebro incluyendo el cannabis es el consumo repetido de cannabis, eh, y esto se ha comprobado. Yo tengo por nosotros hace como cinco años hicimos una investigación. Participé en la creación de un libro con la Universidad Distrital sobre los efectos del cannabis en jóvenes universitarios. Y, y, y, y se encuentra lo mismo que se encuentra en todo el mundo. Y es que el consumo de cannabis, tanto a corto como a largo plazo, genera pérdida de memoria, daño en las estructuras eh, per, eh, del lóbulo temporal medial relacionadas con la formación de memorias, eh, memorias explícitas. Eh, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, eh, genera impulsividad, daño en, la, en todo el desarrollo de estas funciones de, de, de, de inhibición, de funciones ejecutivas, bajan la, ba, se reduce la, la, la velocidad del, de, y, y la fluidez del pensamiento, sí, la o sea, paradisiquia, y deterioran las relaciones sociales, ¿no? Y el problema es que muchas personas las mezclan, entonces esto es peor todavía, ¿no? Otro, otro ámbito en el que uno ve un exceso de publicidad y que tumban a la gente es toda esta vaina de los embriones de pato, los suplementos, eh, eh, esto que, de vitacerebrina. Eh, ustedes buscan suplementos para el cerebro, vitaminas para el cerebro, y se van a encontrar una cantidad. Yo esto lo hice hace como ya como un año que dicté casi no como ocho meses que dicté un, unas charlas unas conferencias sobre esto sobre los neuromitos hacia la salud y, y, y, y, y era lo que era lo que yo encontré simplemente en Mercado Libre no y es una un exceso de venta de de, de, de, de, de, de medicamentos para el cerebro y si están ahí es porque, los, es porque se venden y hay gente que los compra, ¿no? o sea, si no, no se vendería tanto y cuando uno va a mirar qué, de qué están hechos y para qué sirven y pues la mayoría no tiene ninguna evidencia no, la mayoría no, ninguno tiene evidencia de que en realidad facilite eh, el, el desarrollo del cerebro, un, desa, un cerebro saludable ¿sí? pero si quieres tener un cerebro saludable come bien no te estreses ten relaciones sociales eh, de apoyo, de cariño, de, co de cooperación, Vive, trata de vivir en un área sin tanta contaminación ambiental, reduce la exposición a las pantallas, trata de dormir bien, y ya, es la misma forma de tener un cuerpo saludable, es parte del cuerpo. ¿Sí? En, en la mayoría de los casos, estos medicamentos ni siquiera atraviesan la barrera hematocefálica, ¿sí?, eh, y pues el cerebro necesita lo que comemos y ¿sí? una dieta saludable, bajarle a las carnes rojas, eh, bajarle a los azúcares, bajarle a los embutidos aumentar la fibra, aumentar los granos, las frutas ¿sí? dejar de beber tantos jugos eh, preparados eh, incluso jugo de naranja el jugo de naranja no es tan bueno para la salud ni siquiera el cerebro, tiene niveles de azúcar muy grande y más si uno le echa azúcar incluso los jugos de la casa no son tan saludables lo mejor es comerse la fruta el, el otro y este es de los ay, ¿esto qué pasó acá este es de los, de los mitos más problemáticos cada vez que uno lo presenta y es porque pues, eso es luchar contra lo que se hace en muchos ámbitos educativos contradicciones de eh, con tradiciones esto, escuelas de educación completas, con personas que han pagado incluso especializaciones o cursos en, en, en, ese tip, en ese tipo de cosas o incluso información que se les ha dado dentro de la, de, dentro de la maestría, dentro de la especialización, digo, ¿no? Y, y, y es el, sobre los estilos de aprendizaje, ¿sí? Eh, entonces, qué pena. Ah, ya, es que pensé que tenía un problema, pero no es esto lo que está en la página acá. Y esto da cosas, esto parece un chiste, pero ahí está el meme, ¿no? está la, la noticia, ¿no? Los, los padres de los, aprendiz, de los aprendices nasales demandan al, al currículo basado en olores. ¿Sí? Es como, noticia, es como eh, eh, es una noticia parecida a la actualidad panamericana acá en Colombia, ¿no? Esto, si ustedes se ponen a investigar de dónde vienen estas teorías, estas teorías vienen casi que de los años 30, 40, por algunos pedagogos norteamericanos, ¿sí? Fue, se volvieron más famosas hacia, hacia los años eh, 60 del siglo XX, ¿sí? Y, y, y, y se han mantenido básicamente en las facultades de educación, ¿sí? Eh, en psicología no son tan populares, eh, pero entonces uno se encuentra, por ejemplo, que hay baterías y hay una cantidad de pruebas y test hechos y que los venden las editoriales. Ustedes pueden, los pueden comprar y los usan en los colegios, principalmente en institutos. Eso no se usa, por ejemplo, en psicología. Ustedes no van a encontrar un laboratorio psicológico con esos test eh, para evaluar estilos de aprendizaje. Sí. Y, y, y, y, incluso los ítems son bien chistosos. Eh, yo me acuerdo, pero hace mucho tiempo, que yo tomé un curso de inglés super X, de esos que prometían que uno salía hablando inglés... Eh, en dos meses y, y, el, ingre, y el ingreso era un, un examen de esto, ¿no? Y entonces, según eso, le, le decían a uno que, que cómo iba a hacer todo su curso de inglés, ¿no? Entonces, si uno resultaba ser visual, entonces solo le mandaban cosas eh, para ver, si videos, si ese tipo de cosas. Si uno era eh, auditivo, entonces solo audios. Y si uno era kinestésico, entonces solo lo ponían actual. Y eso no tenía ningún sentido. O sea, aprender inglés necesita todas las vías, o sea, necesitas ver, hablar, necesitas actuar el inglés, ¿sí? necesitas meterte en una comunidad inglesa, ¿sí? Un currículo basado en estilos de aprendizaje se ha demostrado que no tiene influencia real sobre el estilo de, sobre el aprendizaje de las personas. ¿Sí? es más, eh, puede generar problemas en algunas personas entonces en realidad las personas que, es, que estudian en colegios donde usan estilos de aprendizaje no tienen mejores competencias o habilidades que las personas que estudian en, otro, en colegios que no los tienen ¿Sí? eh, esto por ejemplo salió en The Guardian hace poco y era que, eh, que ya pues, hay todo un movimiento incluso en pedagogía ¿sí? Eh, para tratar de, de, de, de, de bajarle al tema, ¿no? De, de venga, ya es, ya paremos con esto, esto no, esto no es serio, esto es una pseudociencia, esto no, tiene, esto no tiene evidencias en ningún tipo de ciencia y ya hay que comenzar a, a, a, a dejar de enseñar neuromitos en las facultades, eh, hay que dejar de enseñar estilos de aprendizaje en las facultades de educación, ¿sí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué experiencia han tenido ustedes con esto, con, con, lo, con esta parte de, de los estilos de aprendizaje? Yo no les he preguntado qué respondieron en el taller sobre qué neuromitos, a, a qué neuromitos estudian expuestos. En mi caso, hay dos neuromitos que son súper, súper, súper comunes: eh, uh -huh. que son el que te comentaba de la programación neurolingüística. Eh, en el colegio donde yo estoy, hay un pues incluso hay un personaje que nos dicta eh, capacitaciones, periódicas, bueno, esto es todo un rollo, y, y no, pues es que hay que oírle el discurso alrededor eh, de todo esto, ¿no? ¿Y habla del cerebro? Por supuesto, por supuesto, y, y, y hay que ver la cantidad de cosas que a veces dice, bueno. Y el otro muy, muy, muy, muy, muy expandido, eh, lo he visto yo, es el de, le, el de sí, derecho e izquierdo, pues, y entonces eh, el lenguaje es absolutamente temporal, eh, de hecho Broca lo, lo, ni siquiera lo contemplan, es curioso porque, porque ni siquiera, digamos, como que asocian esas cosas, no, es... Absolutamente localizacionista la visión, no, la que para, yo he visto. Y para que te mueras de la risa, actualmente hay un movimiento entre los neurocientíficos del lenguaje de, de, de tratar de, de replantear todo este concepto de broque Wernicke ¿no? Y claro. Es, hay, hay, incluso, no sé si ustedes escucharon hablar alguna vez de Alfredo Ardila, que fue uno de los neuro, el padre de la neuropsicología sí, en por Colombia. por supuesto. Él murió eh, recientemente. Sí. Sí, y como homenaje póstumo, creo que en la, en, la revista, en la revista de las Colombianas de Psicología se acaba de publicar un, uno de sus, de, de sus artículos que se llama así, Más allá de Broca y Bernique. ¿sí? Y es que el lenguaje, vamos, y primero, y hay un artículo más bonito todavía que creo que él participa como coautor, no, no, no, no sé, claro, que es de hace como cuatro años, se llama La muerte de Broca y Bernique, ¿sí? Y lo que dicen es eso, mire, en realidad cuando la, cuando la literatura habla del área broca y del área verde que no tiene ni idea, o sea, cada quien la pone donde se le da la gana. Uno la pone más grande, más chiquita, arriba, abajo. No sé si ustedes tuvieron ese problema cuando vieron anatomía, y es la diversidad, sí. o sea, que, que esto como que nadie se pone de acuerdo exactamente dónde están las cosas, ¿sí? incluyendo el área broca y vernique. ¿sí? Entonces, y las afases de broca no son producidas por daños en el área broca. Pueden haber afasias de broca talámicas, pueden haber afasias de broca... Eh, eh, con daños eh, en la ínsula. Pueden haber anafases... ¿sí? Entonces, eh, es, la, la sugerencia que hacen en esta literatura es, venga, dejemos de hablar de Brokirnick, porque eso tiene mucho contenido ya popular, o sea, distorsiona mucho. Hablemos de la región anatómica como tal, opérculo frontal. Y el, el, el la idea de Bernick sería la circunvolución, la primera, o la circunvolución temporal superior, posterior. Y es muchísimo más preciso. Y genera menos eh, toda esta distorsión. Pero bueno, eso es otra discusión de otro tipo. Entonces, pero tienes, era simplemente para mencionarte con respecto a eso. Con respecto a los estilos de aprendizaje, de, de, de, de, de, de a los estilos de aprendizaje, muchachos, ¿qué han escuchado ustedes, se han visto enfrentados a este tipo de, de prácticas, técnicas, discursos en sus ambientes de, de, de, de, de trabajo, los han usado. No se avergüencen, digan que sí o no. O sea. pues uno escucha también mucho sobre aprender durmiendo, por ejemplo, en las clases de no. inglés. Hipnopedia. Sí, no sirve. Ajá. Sí. No, la hipnopedia. Pero esto no lo han escuchado porque esto es súper popular, los de estilos de aprendizaje. Yo pienso que es como el boom en, en la actualidad, en cuanto a, sobre todo, los jardines infantiles. Hay muchos jardines infantiles eh, que que tienen como, como su lema de, de educar o, o formar en cuanto a los estilos de aprendizaje de cada niño. Entonces, ahí es donde todavía se ve la falta de información real a nivel general de cultura. Bien, entonces ahí el deber de nosotros es tratar de llevar, de, de, de transmitir este conocimiento, ¿no? Sí y pero ni siquiera se funda eso es punta ahora yo de eso me acuerdo desde que estaban en, en, en los primeros semestres de psicología eso es muy viejo eso es una carreta viejísima sí, sí, sí, sí, sí. entonces sino que la venden como tú dices la venden como algo revolucionario no sí eh, bien en realidad, nosotros, como primates, somos visuales. Gran parte de, de, de, de, de, de la entrada sensorial nuestra es a través de la visión. Perder eh, señales visuales es terrible. Eh, eh, no, no puede ser completamente reemplazada la entrada sensorial visual so, sobre otras entradas. ¿sí? Y pues vean el tamaño del lóbulo occipital. Eh, y, y, y, y, y, y, el, y, y algo importante es que el aprendizaje significativo, el aprendizaje complejo, ¿Sí? El aprendizaje útil en la vida no depende, es a, eh, a modal se llama, o, ete, o supramodal también lo podemos llamar, y es que está por encima de cualquier modalidad sensorial, debe generalizarse, debe abstraerse, es abstracto, ni siquiera, o sea, no es concreto a una modalidad sensorial, entonces no importa por dónde lo adquieras. Eh, estos son los estudios que se han hecho. ¿sí? Entonces, comparando, por ejemplo, este estudio del de el, el estilo de aprendizaje percibido por los estudiantes y el estilo de aprendizaje eh, medido por los, por los profesores, y en su mayoría no coincidía. ¿sí? Entonces, hay una falta de consistencia. Entonces, los aprendizajes, por ejemplo, muchos eh, estudiantes creían que eran visuales y los, y lo, y los profesores creían que eran, eh, medían que era kinestésico. Entonces, ¿quién tiene la razón? Y así sucesivamente. Una cosa es el gusto, ¿sí? Bueno, inteligencias múltiples. Y aquí se nos metemos en otro campo de intensa discusión, ¿sí? En educación. Entonces, esto lo vamos a poner como en esos, en, no, no en algo tan problemático como el estilo de aprendizaje que realmente no tiene nada de evidencia y, es, y, y, y, y, y sí va en contravía de lo que sabemos en neurociencias. Inteligencia múltiple, lo que podemos decir es que no tiene apoyo desde las neurociencias, ¿sí? que es un tema que es difícilmente estudiable, apoyable y eh, validable desde las neurociencias y la neuropsicología. ¿sí? Primero, eh, el, el concepto de inteligencia es un concepto... Complejo, que tiene una historia de más de un siglo, pero que hay, pues eh, tiene sus bemoles cuando se habla de inteligencia. Por ejemplo, una forma lo, lo, lo tomaba Piaget, otra forma lo tomaba Cattell otra forma lo tomaba Spearman otra forma lo tomaba Binet, que son los, que, los padres como el concepto. ¿sí? Eh, cuando se habla de inteligencia, pues se habla como de habilidades que tienen las personas para, o capacidades para resolver problemas. Y son problemas que actualmente sabemos que no son generales, sino que esos problemas están atados a la cultura, a lo que la cultura desea. Por ejemplo, antiguamente una persona que no supiera resolver problemas lógico-aritméticos o lógico-espaciales era poco inteligente. Actualmente sabemos que eso no es realmente importante. ¿sí? Y, y entonces, y proponer que ya no hay una inteligencia, sino que muchas inteligencias, eh, entonces ya no soluciona el problema, sino que lo multiplica por el número de inteligencias, ¿sí? Eh, porque entonces ya tenemos entre los problemas lógicos, eh, o sea, espaciales, musicales, lógicos, matemáticos, notaristas Entonces es mejor de, en lugar de estar... Y, el, y otro problema de la palabra inteligencia es que me genera esa, esa clasificación, ese estereotipo de el inteligente y el no inteligente, ¿Sí? como que esos, esos Q, esos coeficientes, ¿sí? Y entonces el que no es inteligente en últimas es tomado como bruto, como, ¿sí? Y cuando vemos en realidad nuestra, primero nosotros cambiamos muchísimo a lo largo de la vida, no, eso no es, una, no es un rasgo de la personalidad. ¿Sí? Depende de qué hacemos, si tú te entrenas en ciertas habilidades, pues desarrollas más esas habilidades, no es algo innato, esta palabra inteligencia como que fuera algo innato, algo independiente de la cultura, algo independiente de lo que vives, y no es tan así, y el tipo de habilidades que tú puedes desarrollar son muchísimas, ni siquiera son solamente estas, eh, eh, eh, si ustedes miran la historia del concepto de inteligencia múltiple de Garner, él comenzó como con cuatro, luego pasó a seis, luego pasó a ocho, y la última es que yo miré iban como en, como en 12, 14 tipos de inteligencias, porque pues cada cultura, cada contexto, cada momento histórico tiene un conjunto de habilidades que privilegia. ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me imagino que ahora habrán inteligencias eh, digitales o inteligencias tecnológicas, que son un poco independientes de estas o, o reales. ¿sí? Pero es difícil, además muchas de estas están interrelacionadas, entonces el modelo, la teoría como que cuando uno la, la analiza científicamente, cuando uno la analiza con detalle, se comienza a caer, sí comienza a colapsar. Y, y, y, y, y, y entiendo la importancia del concepto en términos de, venga, no valoremos solamente lo lógico-racional, no valoremos solamente la, la capacidad de, de resolver este tipo de problemas de, con velocidad, con, ¿sí? sino que valoremos la diversidad de las habilidades humanas, está bien. Entonces, pues hablemos de diversidad humana, hablemos de, eh, de, de diversidad eh, en habilidades ocupacionales, pero el solo hecho de hablar de inteligente eh, ya le da un sesgo que, que te... Que, que te, que te... Pone unas gafas de clasificación, de lo innato, de una, de una propiedad que tiene la persona, es que nació así, es que sabe, es que es, ¿sí? Y que no es tan fácil, no, no es tan, tan cierto ni desde el cerebro, ni desde lo que hacemos. Además, no, no tenemos evidencias de, de correlatos neurales para cada uno de los tipos de inteligencia. No es que el cerebro de las personas lingüísticas sea diferente al de las lógico-matemáticas o al de las espaciales o al de... ¿sí? No, no, no es así. Es o sea, algo mucho además, más complejo. Hay, hay una cosa que ya, la, que ya la van a vivir con el correo de los años, la madurez, la madurez que te da el haber vivido, las experiencias que te da la vida también te va cambiando el concepto de inteligencia totalmente. Cuando uno tiene veintipico de años te parece que uno es muy inteligente por determinadas cosas y después la madurez te, te da... La, la idea de todo lo contrario, ¿no? Te pone la, en evidencia que no, vos te creías cuando tenías veintipico? Era realmente un bobo, ¿no? Eh, claro. Bueno, sí. No quiero decir que uno, que uno vaya de buenas a primeras a ser súper inteligente, pero la madurez te, te hace ver muy distinto, muy sí, distinto. Mira lo bonito que tú dices, Dani, Daniela, ¿sí? Porque, eh, no sé si ustedes conocen como la teoría de, de desarrollo de Valtés, de y es esto, que el desarrollo es un, es un camino de, de, de pérdidas y ganancias, ¿sí? Y tú pierdes velocidad de respuesta, ya no eres tan ágil para pensar, para, pero ganas en términos de... Pero tenés otras ganancias. Claro, ganas en términos de interpretar, ganas Lógico, en términos de de, empatía, de, de, de... de poder transmitir, sí, tus conocimientos de una forma menos, no sé... Sí. Más clara, te pones más cerca de muchas otras cosas que cuando sos joven te parecía que, que nada que ver. Entonces, teorías se aplican como que uno fuera así toda la vida, ¿no? Y, y, y, tú, y lo que tú dices es que uno es muy plástico y dependiendo el momento, las circunstancias, incluyendo cómo va cambiando el cerebro a lo largo de la vida, pues uno va comportándose y teniendo otro tipo de habilidades, ¿sí? sí mi propuesta siempre hacia la educación hacia la neuropsicología es, dejemos de hablar tanto de, de, de inteligencias si y hablemos más de competencias o de habilidades y, y, y, y cómo, la, cómo la vida nos va permitiendo tener diferentes habilidades o competencias. ¿sí? Cuando tú vas a hacer la palabra competencias, lo abre más al ambiente, a la experiencia, a la diversidad. ¿sí? y no hay competencias buenas o malas, no sí, y tú ¿sí? no es que seas incompetente, simplemente no has adquirido, no has desarrollado ciertas competencias. Es importante. Gracias, Dani, no, no te corté, no sé si vas a decir algo más. No, no, no, que ya, ya van a ver, <risa> ya no van a vivir con el correr de los años, van a decir, ah, sí, tenía razón. <risa> y en últimas... Cuando, cuando uno mira neurociencias, ¿qué es lo que compone un acto inteligente? Y es una cantidad de procesos, de mecanismos cerebrales, de facultades o competencias psicológicas, sociales, interrelacionales, que es difícil volverlas independientes, ¿sí? Entonces, ahí es por eso eh, en neurociencias esa teoría de inteligencias múltiples eh, no gusta, no gusta para nada, ¿sí? que en psicología y en, y en educación es súper popular, ¿no? Un, un comentario, o sea, entendiendo lo de los neuromitos y pareciéndome una bestialidad decir que el niño es auditivo o, o visual, esto sí creo que hay una cosa muy, muy importante que, que este neuromito pues, ha dado a la educación y es el entender que es importante estimular todos los canales. Porque, pues, ahí, claro, cuando yo era chiquita, no, también me pasa lo mismo que, que, que Daniela, soy más vieja que todos ustedes, entonces. Sabia, sabia. <risa> eh, pues era, era muy privilegiado lo visual y lo auditivo, pero se descuidaba mucho otros canales. ¿Cierto? Entonces, en cambio ahorita, pues hay una conciencia clara de que, sobre todo a nivel escolar, debemos eh, seguir estimulando otros canales. Claro. ¿Y, eso? Y, y, y, y, y, y Pero mira, vamos a verlo cuando lo veamos la otra semana, cuando yo les muestro un poquito las propuestas de la, de la, de la del pensamiento en el cuerpo corporizado, del embodiment. ¿sí? No sé si han escuchado sobre eso. Y es que eh, ni si es tan... Eh, eh, ni siquiera son canales sensoriales, es sensoromotor La importancia, y yo creo que eh, eh, mucho de eso lo debieron haber visto con la integración sensorial, ¿sí? La importancia de incluir el cuerpo como un todo, ¿sí? Con sus aferencias y eferencias. No debemos separar, que eso, yo creo, hasta ahora que tú lo mencionas me, me caigo en cuenta, y es que estas teorías separan o desligan de lo motor. Se separan el cuerpo y se fijan demasiado en el canal de, de, de estimulación o de entrada de la, de la señal, ¿sí? Y cuando nosotros vemos, observamos, se están moviendo los ojos todo el tiempo, ¿no? Y movemos la cabeza. Cuando nosotros escuchamos, movemos la cabeza para, para poder escuchar. Cuando nosotros sentimos, ¿sí? Entonces lo kinestésico está integrado siempre, la propiocepción está integrada siempre al acto de percibir el movimiento. Tú no puedes desligar el movimiento de la, de la percepción. Y es lo que tú dices, Paulina, y es... Eh, cada vez nos damos cuenta más y con las propuestas que yo les voy a hacer la otra semana es la importancia de incluir el movimiento en el aprendizaje o en la enseñanza o en la rehabilitación, ¿sí? Somos cuerpo, somos movimiento y en la vida real no estamos absolutamente quietos y yo creo que es algo de lo que a mí por lo menos me parte estar acá sentado dictando esta clase. ¿Sí? Yo ayer lo miraba, pues yo en el salón me muevo por todo el salón, yo voy, te toco, te, te miro, ¿sí? muevo las manos, ustedes ven mis movimientos de las manos, y cuando ustedes se acuerden de mi clase, hasta hacen los mismos gestos, ¿sí? me ven moviendo la cara, me ven las emociones, me ven la pasión, to, todo eso se pierde un poquito por acá. ¿sí? Y es porque la enseñanza es un proceso de interacción social complejo, en el cual están incluidos todos estos procesos de actuar. Uno no transmite el conocimiento, uno actúa el conocimiento. Y lo que, y lo que hacen los aprendices o las personas que nos rodean es, es eh, adquirir, formar, desarrollar o copiar en gran medida, en actuar, lo dirían eh, desde la neurociencia, ¿sí? o corporizar el movimiento del otro. ¿Cómo corporizamos el movimiento del otro? O sea, ¿cómo lo volvemos cuerpo? ¿Sí? Volvemos cuerpo presente en el movimiento del otro a través de, eh, la, de, de, de, de, de, de la interacción, de la sincronía en tiempo real, sincronía en milisegundos. Bien, ahí me desví un poquito. Y, y, ve, vean, yo les envié ayer, no sé si vieron un correíto mientras estábamos en clase, eh, porque yo la verdad no las he visto, pero pues ya me imagino hacia dónde van esas charlas, pero me parecen súper interesantes. Sobre Maturana, Varela y todo este movimiento de la, en acción, la corporización, ¿sí? Traten de, de echarle un ojo cuando tengan tiempo, incluso después de que acabe todo esto, que yo creo que va a ser muy rico y los va a complementar muchísimo. ¿Listo? ¿Sí reacciona el correito? Sí, lo vi esta mañana. Eso, hay lecturas, hay muchas cosas que les puede servir. Es conocimiento libre en este momento. Bien, el otro mito que ya hemos hablado es pues, cerebro femenino y masculino. O sea, en este momento, ¿qué es lo que pasa? Por allá en la década de los 70s se vino eh, se hicieron trabajos en anatomía, principalmente en Norte, principalmente no, se hicieron en Norteamérica, ¿sí? con cerebros postmortem, cerebros de muertos. ¿sí? Hice, pues, una pregunta obvia de los anatomistas que era. Si ¿Sí hay diferencias entre el cerebro de la mujer y el hombre. Pues sí, hay diferencias, porque los hombres son más grandes y las mujeres más pequeñas, y pues el cerebro responde al tamaño del cuerpo. ¿sí? Cuando uno llegue y balancea, cuando uno mete esto en una ecuación y tiene en cuenta el indicador de masa corporal, las diferencias se anulan. ¿sí? En términos de tamaño, volumen, grosor y demás. Estos anatomistas comenzaron a encontrar otras diferencias. Por ejemplo, que el cuerpo calloso de, de, de, de muchas de las mujeres era mucho más grueso en los componentes posteriores y que el cuerpo, eh, en, la, en, eh, en las mujeres, y, que, y comenzaron a encontrar que en los hombres eh, podrían haber una mayor conectividad en el hemisferio izquierdo, un ¿sí? mayor grosor en algunos de ellos. Esto era eran los años 70. Cuando mira las técnicas que, que ellos usaron para medir esto, era más observación, eran técnicas muy, muy gruesas, y uno no sabe muy bien de quién es, quiénes eran los dueños de esos cerebros, ¿sí? Y de ahí se vino toda una cosa que se difundió por todo lado, que era que había cerebro masculino y cerebro femenino, ¿sí? Como dos categorías aparte, ¿no? Como... Eh, do, ni siquiera un continuo, sino como dos categorías opuestas o, o independientes, ¿sí? Y esto reforzó muchos de los estereotipos machistas, ¿no? Y cosas como, antes, ah, el lóbulo parietal es más grande en los hombres, el lóbulo parietal tiene que ver con las habilidades visoespaciales, entonces las mujeres no son buenas para, para matemáticas ni para habilidades visoespaciales, por eso es que parquean y conducen horrible, ¿sí? Y ahí viene todo ese estereotipo machista, Sí, yo he visto conductoras muy buenas y muy prudentes, ¿sí? Y hombres muy prudentes y muy malos también manejando y parqueando. ¿Sí? Eh, cuando eh, cosas como lo que te ah, que si hay mayor cuerpo calloso, entonces que el cerebro es más simétrico y entonces es la comunicación. Ellas tienen pensamiento más global, holístico y pueden dedicarse a muchas tareas. Bien. En estudios que se vinieron ya son con el siglo XX, más recientes, no se encuentran tales diferencias ¿Sí? en realidad no hay tal diferencia en el cuerpo calloso entre hombres y mujeres en general o sea, cuando tú tomas una muestra más grande de mujeres y hombres pues, y haces neuroimagen, no encuentras diferencias más allá del tamaño se encuentran unas diferencias muy pequeñas en, en, principalmente en las áreas relacionadas con la maternidad pero solo en las mujeres que han sido madres pues porque el ser madre implica remodelar todo tu cuerpo, incluyendo tu cerebro, ¿sí? Y cuando normalizas con la edad, o sea, cuando, cuando controlas la, edad, la influencia de la edad, las diferencias se anulan por completo, ¿sí? Quiere decir que las diferencias van acrecentándose entre el cerebro del hombre y la mujer, se van acrecentando con los años. ¿Por qué? Pues porque vamos asumiendo roles diferentes. Otro factor que más adelante se volvió a controlar fue la cultura, si una cultura es muy machista, los cerebros van a ser muy diferentes. Si una cultura no es machista, los cerebros van a ser muy parecidos. O sea, en últimas, las diferencias aparentes entre cerebros de hombres y mujeres no son biológicas, sino son culturales. ¿Sí? Y lo que tenemos, lo que más, como el consenso actual, es que tenemos un continuo de cerebros muy masculinizados y de cerebros muy feminizados. La mayoría de las personas como el 70% de las personas, hombres y mujeres, estamos entre el, el promedio. O sea, la mayoría de nosotros no te, tenemos este tipo de funcionamientos. A partir de la exposición a hormonas prenatales y en la adolescencia, es posible irse hacia uno de los polos, pero son muy poquitas personas. ¿sí? Entonces, los que están por acá son más o menos, una desviación estándar, son más o menos el 15%, y los que están por acá son el 1%, por ciento, o el punto cinco por ciento, lo mismo es por acá, o sea, un cerebro, esos cerebros que muestran diferencias muy muy grandes, como las que yo narré hace rato, es, son la minoría en la humanidad, y eso no es para todo el cerebro, es solamente para un tipo de estructuras, que son las estructuras sensibles a las hormonas sexuales, que no son todas, básicamente el hipocampo, estas que están acá, el hipocampo, sí, y, eh, y algunas estructuras hipotalámicas, en últimas, lo mejor que podemos decir es que en general todo el cerebro no es masculino ni femenino. Y algunas estructuras pequeñitas y muy particulares son más sensibles a la masculinización o feminización por las hormonas sexuales, pero la mayoría estamos en un punto promedio y algunas personas, de acuerdo a la exposición, que eso está en función de sus genes y de, su, y de lo que ha sido su vida, violencia, maltrato, cariño, etc., tienden hacia los polos funcionalmente eso tiene alguna diferencia funcional no está claro no podemos decir que eso hace que las mujeres sean más lingüísticas o más empáticas o más multitareas o más atentas y que los hombres sean más eh, mejores en matemáticas rápidos o no entonces, las diferencias musculares y eso pues porque son fisiológicas pero más allá de eso no y, y entonces eso cuando cuando uno cuando estamos en culturas como las de ahora que son mucho más eh, equitativas en términos de enseñanza en términos de experiencias tempranas antiguamente, no sé qué ustedes las, mis, mis niñas de mayor experiencia ¿cómo las educaron? no sé si a ustedes las educaron muy diferente a sus hermanos Casi no, todos yo que lo que puedo acá. dar fe es de que eso de, la, de los tamaños es un mito, porque yo soy como 10 centímetros más alta que Jaime, o sea, se supone que mi cerebro tendría que ser mucho más grande que el de Jaime, y Jaime es muchísimo más inteligente que yo, o sea, Jaime, el nivel de educación que pero, tiene y lo que ha estudiado, yo no, he, no, ni se me ocurriría en la vida pensar que yo podría acceder a ese conocimiento. Claro, pero, pero, pero, pero mira, Dani, que, que el tamaño no es igual a habilidad ni a inteligencia, ¿sí? No. Pero se supone, según eso, que mi cerebro es más grande, porque soy 10 centímetros más alta. No, no, necesariamente, porque también depende de la masa muscular. Sí, los hombres solemos tener más masa muscular y músculos más gruesos, y hay mucho cerebro dedicado a controlar esos, esos, esos cuerpos tan, tan eh, gordos, torpes y grandotes. <risa> gruesos, ¿sí? Eh, pero sí, y lo, y lo otro, Dani, es que tal vez él tiene un conocimiento... Es muy hábil, es muy inteligente, como tú dices, en unas cosas, tal vez tú en otras. Ah, no, lógico, sí, sí de, de luego, de luego, sí. Sí, y bueno, por eso uno se complementa, ¿no? Ah, qué bonitos. Una pregunta que me van a llover eh, tomates porque ustedes los psicólogos saben de eso yo no. Pero esto de las mujeres de Venus y los hombres de Marte, Digamos a nivel emocional, a nivel psicológico, si ¿Sí es cierto o, o también sí. es puro mito. E, eso es cultura pop. Sí. Es cultura. Eso está bien para ir al estándar comedy, ¿no? Ajá. Y, y hacer chistes y eso, pero lo, eso genera estereotipos, ¿no? Lo que pasa es que hay un. Aquí puede haber un círculo que es difícil de romper, ¿no? Porque es que los chistes también son producto de la, de la cultura machista, ¿sí? Dirían el patriarcado, ¿sí? eh, dominador. Eh, cuando, en una cultura, y es lo que estoy mostrando en esa diapositiva, ¿sí?, en última nuestro cerebro es ampliamente plástico. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cerebro es, es muy moldeable, ¿sí? Y la fisiología y la estructura del cerebro refleja la cultura, ¿sí?, la diversidad o, la, o los estilos culturales. Si hay roles de, de género muy, muy asimétricos, en los cerebros de las personas que ejercen esos roles, pues serán muy asimétricos, serán dimórficos. ¿Sí? Ahora, si a ti desde de, de, de, de pequeño, como hombre, bueno, si a mí, por ejemplo, me han enseñado que los hombres no lloran, Sí, que los hombres no expresan emociones, que deben ser serios, rígidos, que solamente juegan brusco entre ellos y que tienen que ser cariñosos y amorosos y que son los que conquistan y que son los... ¿sí? Si a ti te, te han metido ese rol y te han educado para que tú cumplas ese rol en tu sociedad, pues tu, tu cerebro tiene que ajustarse para que se cumpla ese, ese rol, ¿no? Y tienes que tener las estructuras rela, eh, relacionadas con el funcionamiento emocional apropiadas para cumplir ese rol. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que en el cromosoma Y, que es el que hace, que da el género cromosómico, o que por tener testículos, ¿sí? vayas a ser más indolente, menos empático, menos cariñoso, eso no es una cuestión de, de tener, de esa de, de, de, de, o biológica puramente, es biocultural ni siquiera es puramente culturales, bioculturales, cómo la cultura se entrelaza con la biología para ir formando cómo actuamos en nuestra vida cotidiana. Muchas veces Entonces, el hombre en, en un matrimonio es más sensible que la mujer. Total. Muchas veces. Total, total. y actualmente es bien visto y actualmente no se critica. Total. claro sí, Mi marido dice que parece muy de Venus, pero... <risa> más que de Marte, pero... <risa> Pero entonces, esa era mi pregunta, porque además eso es una cosa nacida en Estados Unidos, o sea, ese... Claro, y entonces, ese... porque es una cultura intensamente machista, claro. o sea, nada que hacer, allá los, los estereotipos son muy fuertes, bueno, y Colombia también, ¿sí? Aquí hay regiones en las que a los hombres se les prohíbe expresar ciertas cosas, ¿sí? Y es mal visto que un hombre llore bien una película, o, ¿sí? O, pero bueno, eso va cambiando, mira que va cambiando, entonces la, la, la estructura del cerebro también ha ido cambiando con las épocas. Y es lo que va, lo que les muestro acá. ¿Qué, qué, qué significan personas eh, weird? weird de weirdos. como extrañas. ¿Sí? No lo tengo acá. Hay un, y, en realidad significan personas oriental eh, occidentales, y educadas, casi. industrializadas, ricas y eh, sí. Eh, liberales ¿sí? en nuestro contexto ¿qué es lo que pasa? la mayor parte de los estudios cerca del 90% de los estudios que se hacen en psicología, educación y neurociencias se han hecho en con personas occidentales educadas en poblaciones industrializadas que vienen de familias ricas y que tienen posturas liberales. ¿Dónde están esas personas? Pues en las universidades gringas. ¿De dónde vienen la mayoría de las teorías que nosotros usamos para hablar de educación, de psicología, neuropsicología y demás? Vienen de universidades como MIT, Cambridge, Harvard, ¿sí? Que tienen? ¿Quiénes son las... y con quiénes hacen? Si yo les digo, ustedes tienen que aplicar una encuesta y estudian en la universidad, estos los psicólogos lo saben, los que estudian psicología, porque uno siempre lo mandaban a validar pruebas o aplicar encuestas, y uno a quién se las aplicaba, pues a los compañeros, a las de la universidad. Y llegaban los de la cafetería otra vez viendo los psicólogos con sus pruebas. ¿No les pasó? Entonces, ¿qué resultados le iban a dar a uno? Pues los resultados de esas personas. ¿Eso le muestra a uno cómo está funcionando el mundo en general? No. No sabemos en realidad cómo es la anatomía y la fisiología de todos los seres humanos. Sabemos cómo es la anatomía y la fisiología del cerebro de los norteamericanos, educados, industrializados, ricos y democráticos. Hace en, en ese porcentaje tan pequeño de esas, per, de, de, de, de, de esas personas, porque son un porcentaje mínimo en comparación de la humanidad. Hemos creado teorías aplicables a toda la humanidad y entonces aquí, acá, nos, esto fue, cuando salió, salieron esos estudios, esto sacudió, sacudió a las ciencias sociales. Hombre, ¿qué pasa? Dejemos de generalizar y tenemos que hacer más estudios locales y comenzar a hacer una ciencia más, no tan universal, sino más ajustada a la variación cultural. Aquí están los dibujitos. ¿Dónde se hace, de, ¿De dónde proviene la ciencia sobre psicología, conducta y educación de Norteamérica, incluyendo Canadá, de Europa, ¿sí? Y de Australia. ¿Y qué pasa con los demás? Pues nos, nos, nos tratan y nos intervienen y nos rehabilitan y nos educan con base en las teorías que hicieron estas personas. Y nosotros cada vez estamos siendo menos de todo eso. Uh -huh. Sí. <risa> Total. Entonces, esto todavía lo hace ponerlo más triste porque ya no solamente los hace desconfiar de lo que han visto en la especialización, sino en toda su carrera. Pero siempre es piensen que, que, que, que es, es replantearse si lo que uno cree se aplica en realidad a las personas que uno está viendo, ¿no? Y en últimas, si las diferencias en los, entre cerebro hombre y mujer que estamos viendo no son más que el producto de una cultura machista. ¿Sí? Y que tal vez, si a las niñas las dejaran jugar, como ahora lo hacen, y, le, y educación física, y, y, y dar voltes, ensuciarse, y, ¿sí? y no estar con el vestido quieticas de, de, de, en los primeros años de vida, pues tal vez serían muy buenas para parquear, y no, y, ¿sí? que no es, bueno, que no, no estoy diciendo que sean malas para parquear, pero pues con el estereotipo de, de, de género que hay, ¿no? Bien, ya, ya voy a terminar esto en parte, entonces. Eh, eh, los otros problemas son los de ambiente enriquecido, entonces sobre eso también hay mucha publicidad. Aquí hay que tener en cuenta que qué es lo que necesita, o sea, que, la, que, el, que, lo que, que el ambiente, no hablemos de estimulación, hablemos del ambiente, el ambiente que necesita, porque es mucho más allá de los estímulos. Estamos hablando también de la interacción social, que es más compleja que solo presentar estímulos. ¿sí? Las experiencias sociales... ...o el tipo de ambiente que necesita un recién nacido o un bebé durante su primer año, no es nada complejo. Debe ser una experiencia cotidiana, con música, con ver colores normales de los que se ven en la vida cotidiana... Principalmente tener un cuidador que, que juegue con él, que lo bañe. La estimulación que necesita es la, es, la, es, la, es, la, es la que se presenta en las interacciones de la vida diaria. No hay que ir más allá. Donde, ¿sí? Cuando tú ya te preocupas demasiado, principalmente a través de todos estos programas que te presentan, puedes comenzar a cometer problemas. Y es exponer a unos estímulos con una frecuencia, intensidad y organización tal que el sistema nervioso se desorganice. ¿Sí? Entonces, exponer a demasiadas luces que el bebé no pueda interpretar, no pueda controlar, o a ah, texturas, ¿sí? olores, sabores, movimientos, puede generar ansiedad. Y, y si esto se presenta dos, tres o varias veces por semana, que los llevan a estos gimnasios y terapias y demás, pues es un problema grande. Además, no hay ningún tipo de terapia o, o estimulación o ambiente enriquecido que... Vaya a generar un cambio tan significativo como para que le mejores o le empeores la vida. Sí, o sea, puedes empeorar para que mejores la calidad. Entonces, estamos pensando, porque seguimos con el cuento de la inteligencia y que mi hijo sea inteligente y el IQ, bajémonos ya de ese cuento. Sí, lo importante es que sea una persona con habilidades suficientes para ser feliz, sí, para vivir bien, para no sufrir, sí. Y los exponemos entonces a, a, a varios idiomas y, o sea, y, y le jugamos a un... Y, y hay padres, entonces, desde los niños muy pequeños nos meten a escuela de todo y a curso de todo y a piscina y a, y a una cantidad de cosas que... Y claro, pues las personas siempre te van a decir que, que eso es útil, ¿no? Siempre van a decir, sí, sí, sí, eso está comprobado, que esto sirve, ¿no? Las, sí, o sea, si tú llegas a un restaurante, ¿está fresca la comida? Pues nada, no, te van a decir, no, no, eso es de ayer, pues tú no compras, ¿sí? sí entonces lo mismo, siempre te van a decir que sí, que esto es lo último en tecnología y que esto le va a ayudar a tu hijo, porque si, si no se quiebran, ¿no? Entonces aquí, en realidad, tenemos que ser conscientes de que, uno, la relación social de lactancia, de crianza, de juego con la familia, con la mamá, con el papá, no la reemplaza ningún tipo de experiencia eh, en un consultorio, laboratorio, taller, lo que sea, ¿sí? ¿Sí? Y los estímulos que él necesita para que su cerebro, su cuerpo y su fisiología sea saludable están en el ambiente cotidiano. ¿Sí? Claro, ¿qué es lo que no puede haber? Privaciones, que no compuramos. Porque claro, pues es diferente si el niño está amarrado y lo cargan en la espalda o lo dejan abandonado en una cuna y simplemente lo escuchan a través de un radio pues ahí sí hay privación, o si sea, la mamá se va a trabajar y, y entonces cuando se va a trabajar después por, por, por cargo de conciencia, entonces va y lo mete a una cantidad de cursos, ¿sí? Entonces ahí es donde hay que separar las cosas. Esto del efecto Mozart, pues ya sabemos que no, no, no tiene ningún efecto real, real, que la música clásica no ayuda a, a ningún tipo de desarrollo, que el niño lo que necesita es música, escuchar, escuchar estímulos organizados y la música es muy importante, la que sea, ¿sí? sí lo de la gimnasia cerebral, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de ejercicios. Y hay libros, y hay un montón de libros sobre gimnasia cerebral y, y que venden este tipo de ejercicios. En realidad, lo que, lo que, lo que se ve en la literatura, y lo que se en neurociencias, es que este tipo de ejercicios no ayudan en general al funcionamiento del cerebro. Pues sí, chévere hacerlos. Tampoco hacerlos te va a hacer ningún daño. ¿sí? Pero no que no te vendan que porque el niño hace esto, entonces su atención va a ser mejor dependiendo, si estamos hablando de orientación atencional de pronto un poquito, pero si el foco atencional o control voluntario, no necesariamente, ¿sí? Eh, y tampoco que va a mejorar el lenguaje, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo creo que eso también está en los, en los artículos que leyeron, ¿no? Y es una de las cosas que se suelen criticar, y ahí... Este, se extiende a estos ejercicios de celular, sodocus, crucigramas y ese tipo Y es que te, te juran que te van a hacer más inteligente Y vuelven y juegan con el cuento de la inteligencia Claro, tú te vuelves muy, muy bueno haciendo sodocus Pero el que te vuelvas bueno haciendo sodocus No quiere decir que vas a ser mejor en matemáticas O vas a, ser mejor, vas a rendir mejor en tu trabajo Que los hagas bien, chévere, disfrútalo Si te gustan, hazlo, juega ¿Sí? Es mejor que estés viendo realities o que estés durmiendo pero que no engañemos a las personas diciéndole que eso se va a trasladar a otros dominios. Eso incluso aplica para la rehabilitación neuropsicológica, ¿no? Uno de los grandes problemas de la rehabilitación neuropsicológica es que no generalizan, que lo que se hace en consultorio difícilmente se lleva al aula o se lleva a la cafetería, o sí, principalmente en habilidades visuales y en habilidades de este tipo. Sí, La generalización de, de, de, de, de, de la rehabilitación psicológica, neuropsicológica es un problema grande. Porque pues, las personas se vuelven muy bien haciendo los ejercicios en, en el consultorio, pero de ahí a que eso mejore muchas veces lo que pasa en otros ámbitos, en, en algunos casos es muy difícil. Bueno, ya esto lo hablamos, que no hay periodos críticos, hay plasticidad toda la vida. ¿sí? Ahí me, qué pena, ahí me surge una pregunta Dime, que no tiene que ver con los neuromitos necesariamente. No, no tiene que ver con los neuromitos sino con el aprendizaje. Yo en este momento tengo una cruzada personal con el hecho de permitir la consolidación de aprendizajes. Yo siento que en el colegio, en general, no solo en el que yo estoy, hay un afán por llenar libros y libros de conocimiento y entonces no se le da tiempo al estudiante de consolidar el aprendizaje que se ha tenido. Claro. Eh, y eso es porque, y es algo que vamos a hablar la otra semana, y es, por la, y es por lo que concibimos que es el aprendizaje o el conocimiento, mejor. Si tú crees que el conocimiento es información, pues simplemente das información. Y si tú crees que, el a, que aprender es grabar en un disco duro, pues simplemente das información para que se grabe en un disco duro. Pero como ustedes recordarán en el módulo que ustedes vieron sobre aprendizaje y cognición y demás, ¿sí?, hay muchas formas de aprendizaje hay aprendizajes motores, hay aprendizajes sociales, hay aprendizajes semánticos o conocimientos semánticos mejor ¿sí? tal vez lo que se privilegia en el colegio a lo que se le apunta en buena medida es el conocimiento semántico es aprender teorías para usarlas para explicar el mundo ¿sí? y el aprendizaje semántico es un aprendizaje que toma tiempo como tú lo dices, o sea, no solamente entenderlo, comprenderlo sino poder usarlo y apropiarlo para que sea útil en el contexto de la vida cotidiana, que es lo que le suelen llamar aprendizaje significativo. ¿sí? Y, pero como eso se nos olvida, entonces en, y, y tenemos que es cumplir estándares, pues es porque la educación se vuelve cumplir estándares, se nos olvida el conocimiento de los muchachos y, queremos, y se nos olvida para qué lo van a usar si no queremos es cumplir estándares cur curriculares. En tal curso se debe ver esto... ¡truh! ¿Sí? No importa la, la velocidad de la forma y que pasen las pruebas de estado o que pasen tales pruebas. ¿Sí? Entonces, ahí se vuelve, primero, y es uno de los daños de, de la postura cognitiva, como que el, el conocimiento como información o la función como información, y se traslada a una... Y a un sistema educativo que se basa en los resultados y en los estándares y en la calidad y, ¿sí? y se nos olvidan las emociones, el sujeto y el uso del conocimiento y lo que tú llamas consolidación. Y sí, ahí, ahí, ahí entramos en esos problemas, ¿no? Pero igual siempre hay algo que hacer, igual hay personas que podemos rescatar, y ¿sí? Bien. Para no meternos porque nos metemos en un problema de, de, de, de cómo cambiar el sistema educativo. <risa> Bien, las antenas y ondas de, de celular, entonces lo que sabemos es que no hay evidencias, no hay pruebas contundentes, podría llegar a pasar, pues entonces por salud, y si, si tienes miedo, pues saca el celular del, del, de, de, de, de, de tu habitación, sería bueno, yo recomiendo que saquen el celular de la habitación, no, son, no tanto por las ondas del celular, sino por la luz, por la ansiedad de revisar las redes sociales, por la calidad de sueño, por la por la calidad de relación con tu pareja, lo mejor es dejen el computador, celular, televisor fuera de la habitación, ¿sí?, eh, pero, pues, con respecto a las ondas, tal vez no es lo más perjudicial del celular o, de la, o del computador o de, de, de, de estos sistemas, ¿no? No, no, ¿no? Tal vez no es tanto eh, esto, ¿sí? Eh, si no es eh, un, eh, más el uso que hacemos de ellos de forma no saludable. Bien, estos es, son diferentes, creo que algunos de los artículos que ustedes leyeron, ¿sí? Y es cómo van comparando... Los, los aciertos en diferentes eh, mitos, ¿sí? Y, ven y vemos que hay unos en los cuales, el uno es, solo usamos el 10% del cerebro, entonces hay, hay, hay un desacierto enorme, ¿sí? La mayoría de personas cometen este mito, ¿sí? El dos, el aprendizaje de la lengua materna es ser anterior al aprendizaje de la segunda lengua, aquí también como que hay un gran, bueno, acá no eh, está, hay mayor acuerdo, en el tres que es otro de los que hay que Hay periodos críticos, muchas personas piensan todavía que hay periodos críticos. El 17, el estilo de aprendizaje, ¿no? Es uno de los más arraigados. Esto se hizo con, uy, no me acuerdo ya cuántos, pero se hizo con, vari, con con cientos, o creo que miles, de, de profesores. ¿sí? Aquí fue en el Reino Unido, creo que esto es en Chile, esto creo que es en el Reino Unido, ¿sí? Bueno, acá comparan mitos en diferentes países, Reino Unido, Holanda, Turquía, Grecia, China, y vemos cómo van cambiando los mitos de, en función de la cultura, ¿no? Hay uno que se utiliza mucho y es que beber agua eh, eh, genera cambios en el... Eh, eh, que es importante beber más de seis a, a ocho vasos de agua diarios para que el cerebro no se seque. Eso es muy raro. Una pregunta, el... ¿El aprendizaje de la lengua materna antes de la segunda lengua lo tienes como un mito? Sí. Sí, sí, sí. No es necesario aprender. Eh, eh. Es, es que aquí nos metemos con algo. No, yo, lo, yo no lo tengo, son las publicaciones, ¿eh? <risa> pues, <risa> Para evitarme, pues, ¿sí? Para porque... evitarlo. Yo creo que con ustedes ya hicimos esa discusión cuando les el lo pasado, ¿no? Y era si... Así... Eh, que con respecto al bilingüismo es muy relativo, no, ¿no? a todo el mundo le hace bien el bilingüismo temprano, hay personas que se ven más favorecidas, hay personas que no tanto, ah, y depende para okay. qué lo quieras, depende para qué quieras el bilingüismo, ¿no? Si tú quieres, si tú quieres que la persona participe en una comunidad eh, donde es multilingüe, pues es bueno, ¿sí? Pero si tú necesitas que tu persona tenga muy buenas habilidades socioemocionales, pues no te va a servir de nada un bilingüismo temprano, ¿sí? Si claro, lo que pasa es que cultivado... no tendría uno que entrar a discutir qué es la lengua materna, porque puede ser que alguien tenga dos o tres lenguas maternas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, también. Okay. sí, también. Pero yo, yo tengo, nosotros tenemos eh, una, una señora conocida, bueno, yo, yo creo que ella ya está pensionada, pero ella es una señora colombiana, ellos uh -huh. se fueron a vivir a Chicago y trabajaban en la Universidad de Chicago, ella, con un plan que nos explicó. Que ellos sabían que trabajaban con mexicanos, con mexicanos uh -huh. que recién llegaban. A esos chicos, ellos se dieron cuenta que si les enseñaban a leer y a escribir en español, los chicos llegan con sus papás. Una vez que van a la escuela y empiezan a interactuar en inglés, van perdiendo cada vez más el español. Y llega un momento en que los papás, que no logran nunca aprender el inglés, llegan a no poder comunicarse. Comunicarse, sí. Entonces, ellos estaban en un proyecto en el que a los chicos, a los hijos de los mexicanos o de los latinos, les enseñaban a leer y a escribir en español. Y con uh -huh. eso se garantizaban que una vez, ya grandes adolescentes, no perdían nunca el español y podían seguir comunicándose con los padres. Muy bonito, muy bonito lo que nos dice Daniela, y, y, y es importante porque muchas veces, y eso creo que hay películas y series sobre eso, cómo se fragmentan la, la, las familias de los migrantes, porque se genera una distancia muy grande entre la forma como se comunican los hijos y los padres. Sí, ella nos decía que llega un momento en que esos papás que nunca llegan a aprender el inglés, no se podían comunicar con sus hijos. Entonces, con este plan que tenían, que yo no sé si era en ese momento un plan piloto, ellos se aseguraban que no se pierda nunca el español, que sería y, la lengua materna, ¿no? Claro, y más allá de eso, que la relación entre padres e hijos no, no se deteriore. ¿Sí? Eh, sí, sí, muy bonito lo que nos dices. Entonces, ¿qué sabemos? Que, claro, tempranamente es más fácil adquirir un segundo lenguaje, ¿sí?, eh, que para algunas personas va a ser más fácil adquirir primero un lenguaje y luego el otro, que para algunas personas pueden adquirir los dos lenguajes al tiempo. Eso depende de varios factores. ¿sí? Pero sí, indudablemente una exposición temprana a, a, a varios lenguajes va a facilitar su adquisición. Eh, en Latinoamérica lo que vemos es este tipo de mitos, ¿no? Entonces, como que el del agua que encoge el cerebro no es tan popular, pero el de los ambientes enriquecidos y estimulación temprana, miren que es muy, muy, muy, muy, muy popular. Casi todas las personas en Latinoamérica creen que es eh, muy importante hacer estimulación temprana. El de los estilos de aprendizaje también está muy, muy, muy difundido. El de la gimnasia cerebral, para aprendizaje, por ejemplo, la lectoescritura de, de está muy, y esto de pasar la línea media, ¿sí? eh, está muy eh, eh, disperso también entre los eh, eh, profesores en Latinoamérica. ¿sí? Eh, esto también de, de, de que la, la gimnasia cerebral mejora la integración entre los hemisferios y genera más conexiones entre el hemisferio de derecho e izquierdo, también está muy difundido, esto no tiene ningún tipo de evidencia, como lo hemos visto. Muchas personas siguen hablando de dominancia cerebral, que, un cerebro, que el, semi, el hemisferio izquierdo es dominante. ¿Sí? Entonces vemos aquí como la distribución, ¿no? Como que del de aquí para acá, o sea, casi de acá para acá, hay una alta distribución de neuromitos, ¿no? Como por ejemplo, que las bebidas azucaradas empeoran la atención. Esto no, no, no, no, no, no, no, no, no, tampoco es cierto, ¿no? Entonces, ¡ay! No, no le de dulces porque se pone inatento, no es eso, es porque le, le hace daño, ¿sí? Para su, su desarrollo. Pero de aquí a que el dulce ejerza un efecto sobre el cerebro, pues, pueden pasar días, ¿Vale? Entonces, para qué? ¿Cómo surgen los neuromitos? Los neuromitos básicamente surgen porque la neurociencia es atractiva, ¿sí? Porque hablar de neuro, hemos visto que es muy chévere, porque hay intereses económicos en vender programas, cursos, etcétera, porque hay falta de formación en neurociencia básica, muchas veces se presentan cosas muy generales, como que hay dos hemisferios y cuatro o cinco lóbulos y ya. Y, y pare de contar como que hay cinco neurotransmisores, dopamina, serotonina, eh, oxitocina, eh, acetilcolina y ya. Y entonces ahí se forman como conocimientos muy generales. Eh, hay lo que mencionaban mucho ustedes, cómo a, eh, no les enseñan a las personas en pregrado a diferenciar entre información confiable e información no confiable. O fuentes de información confiable y no confiable. Muchos neurocientíficos hablan y escriben de una forma que no se hacen entender y, que, y como que solo hablan y escriben para neurocientíficos, entonces hay falta de difusión seria de la neurociencia, principalmente en otros idiomas diferentes al inglés, reforzados por cine y televisión. Mucho de, eh, algo que se encontró en estos estudios sobre neuromitos es que la, la, los que más tenían neuromitos eran los profesores que más estudiaban, o sea, que más se interesaban por prepararse. Ni siquiera eran los, porque las personas, incluso hasta los, que menun, los vagos que nunca revisaban nada, que nunca leían, no tenían tantos neuromitos. Si los, que te, los, los, los más juiciosos que querían estudiar eran los que tenían más neuromitos. ¿Y por qué? Porque no sabían dónde estudiar. Entonces leían todo lo que se les atravesaba en Internet, en redes sociales, y ahí pues caían en mucha, en, en mucha información imprecisa. ¿Sí? Entonces, para que no les pase. <risa> Eh, ya lo hemos visto, ¿cuáles son los costos y los daños? Ahí están como las publicaciones. ¿Y qué hacer? Entonces, ¿qué hacer para no caer tantos en neuromitos? Porque, pues no es que uno se pueda vacunar contra los neuromitos, ¿no? Todos en algún momento podemos tener información imprecisa, ¿sí? Yo creo que lo más, es, lo más juicioso es hacerse estas tres preguntas y, y que guíen a uno su sed de conocimiento, ¿Sí? Eh, primero, lo que vayas a hacer, ¿en realidad tiene algún aval científico? ¿Sí? Lo segundo, ¿cómo se hizo ese estudio que me está diciendo esto? Es un estudio que tiene problemas eh, metodológicos o algo así, o sea, la metodología está bien hecha, por eso ustedes es importante que sepan algo de investigación. Y lo tercero es, ¿dónde se ha publicado? Si ¿Sí? en el lugar donde se publicó es confiable o no es confiable. Si sí, sí, sí, el lugar de la información donde yo lo estoy viendo es, un, es, es algo que ha sido evaluado por pares y personas que saben, ya, ya han avalado esa información. Sí, muchas veces uno ve que se publican cadenas y cadenas en Facebook, en Twitter, sí, en Instagram, en, en WhatsApp, y uno va a ver de dónde sacaron esa información y no hay una fuente confiable nunca. ¿sí? Cosas como... Lo dijo ¿sí? Julián en la W. <ríe> Eso, lo dijo Julián en la w. Eh, yo he visto el típico ese que muestran como unas jeringas o algo hace unos niveles. Sé feliz. Eh, da abrazos para mejorar tu citocina. Sonríe para mejorar la serotonina. Desea para tener más niveles de dopamina. <risa> y en ese momento a mí se me suben los niveles de cortisol. Eh, entonces... O cuando les... ves los libros de autoayuda en las librerías. Bueno, exactamente. Entonces También siempre sí. pregunto... En, ¿Quién escribió eso? ¿De dónde sacaron lo que dice ahí? Y si de verdad lo que dice ahí tiene un apoyo de evidencias fuertes que otras personas hayan dicho, sí, eso sirve, ¿no? Los libros, como ya les he dicho, la mayoría de las veces no, no, no son tan confiables. Confíen más en los artículos científicos, ¿sí? Eso es algo que a uno no le enseñan muchas veces y es, desconfíe los libros y confíe en los artículos científicos, ¿sí? Eh, y miren quién es el autor. Miren si ese autor tiene un conocimiento más allá de, de, de, de, de, de, de, de la popularidad que tiene. Es un conocimiento real científico. Cuánto, no, no cuántos libros, sino cuántos artículos ha, ha publicado, en qué universidad trabaja. ¿sí? Ese tipo de cosas le, le permiten a uno decir si es serio lo que está viendo. ¿Vale? Bueno, muchachos, acabamos esta parte por fin de neuromitos. ¿Alguna pregunta?